Hola, mediante este vídeo vamos a introducir brevemente el primer capítulo del libro Nuevas tendencias en la elaboración y utilización de materiales digitales para la enseñanza de lenguas, titulado El espacio virtual de formación y aprendizaje. La implantación de las TIC ha traído muchos cambios a nuestra sociedad, haciendo que estemos permanentemente conectados. Además, todo el proceso de gestión de la información existente, desde su búsqueda hasta su difusión, requiere que desarrollemos nuevas competencias como ciudadanos por un lado y como educadores y formadores en nuevos contextos de aprendizaje por otro. Esa necesidad de conexión permanente y de participación en el mundo virtual sigue unos principios. Queremos dejar huella, queremos ser sociales y conectarnos, la creatividad se canaliza mediante herramientas individual y colectivamente damos más valor a las cosas si las podemos compartir y la colaboración con otros nos trae felicidad y bienestar. Además, la revolución en la informática y en las comunicaciones ha venido a marcar a toda la sociedad actual, tanto a adultos como a las nuevas generaciones. El influjo de Internet nos ha llevado a ser cada vez más creativos y productivos, sobre todo con la Web 2.0, que ha venido a favorecer la colaboración en línea y la producción de contenidos, es decir, hemos dejado de ser meros receptores de información. La necesidad de crear y compartir ha sido siempre característica del saber humano y sacia la, también, necesidad nuestra de dar a conocer nuestras ideas y contribuciones. Hoy en día, más que nunca, crear es conectarse, desarrollando nuevas dimensiones en la producción mediante la conexión de ideas, situaciones y resultados de forma cíclica y constante. La nueva realidad comunicativa no tiene base en los medios tradicionales, sino en el microcontenido, en forma textual o audiovisual, y difundido a través de herramientas digitales, como el email o las redes sociales, o plataformas virtuales como por ejemplo Moodle. El educador actual debe, entre otras cosas, saber comunicar, crear y enseñar en red. No para transmitir contenido y proporcionar interacción entre alumnos, sino para ser un referente creativo a la hora de desarrollar materiales y de usar crítica y selectivamente los medios disponibles. Esa creación en red requiere de una serie de habilidades básicas para adaptarnos a estas nuevas herramientas. Para la alfabetización digital se necesita prioritariamente capacitar para transformar la información en conocimiento y que ésta este sea un elemento de colaboración y transformación de la sociedad. Hay que preferir hablar de alfabetización múltiple o multimedia, es decir, poder comprender y expresarse con distintos lenguajes y en distintos medios, no solo el digital en cuanto a tecnológico. Por último, esta tecnología tiene evidentes ventajas en el campo de la educación, pero para asegurarnos de su correcto cometido, la riqueza del contexto telemático educativo debe basarse en un cuidado diseño formativo acorde con las necesidades y finalidades educativas de sus usuarios y no basarse en la tecnología que usa, es decir, la tecnología tiene que estar al servicio del proceso del aprendizaje y no al revés. Pasemos a continuación a ver de forma esquemática los contenidos de este primer capítulo para después resumirlos en el póster interactivo elaborado para la ocasión.